Ella, que no recuerda las noches de desvelo, los días de aguacero y las veces en que mamá no podía dormir. Quien no recuerda ese sentimiento ajeno en que por no tener zapatos uno no podía salir. Quien no recuerda ah. aquellos sin sabores que nos daban los apagones sin estar pronosticado. Quien no recuerda ah. la cola de los temos que no eran divertidas sin terminar fajao? ¿Ah. Quien no recuerda lo que fue